a ...permitir que comience por el final, ¿eh? por lo que tenía al final. Eh, como Ayuntamiento de Sevilla, como una parte muy pequeña de Administración Pública, deciros que me siento profundamente avergonzada, avergonzada de la situación que muchas mujeres, y que hoy, en el día de hoy, eh, habéis puesto el, la situación... Eh, que viven en Huelva, en Jaén, otro tipo de temporeros, en Almería y en muchos sitios, eh, también en el turismo, una parte también en el turismo, Nada, todo no es oro lo que reluce, y por tanto yo como una parte pequeña de la administración pública siento eh, una tremenda vergüenza, eh, una tremenda vergüenza de, de pensar que nuestra tierra, en nuestra tierra en pleno siglo XXI se estén dando esas situaciones de trabajo, de semi-esclavitud en, muchísima, en muchísimas ocasiones y sobre todo porque nosotros somos también tierra de personas eh, y de trabajadores y trabajadoras hacia otros lugares no imaginaros que esos nuestros chicos y chicas en Alemania en Inglaterra, en Suiza si estuvieran dando, ya habríamos puesto el grito en el cielo, ¿no? hubiéramos ido a la Unión Europea yo me siento tremendamente avergonzada por porque en nuestra tierra se den este tipo este tipo de situaciones. ¿no? Esto tiene que ver eh, no con lo que decía, y, y disculparme, ¿no? Yo creo que también en la, en la pública, las situaciones públicas bastantes veces, ¿no? eh, Hace me parece que un par o tres de semana decía la propiedad de empleo que no entendía cómo no entendía cómo eh, habiendo tanto paro en nuestra comunidad autónoma, eh, bueno pues prácticamente eh, los trabajadores y trabajadoras, porque seguramente desconocen las condiciones laborales, Pero es, que que es no a las condiciones laborales y como autoridad laboral máxima, en este caso ese tipo de eh, situaciones, la temporalidad, la precariedad, los bajos salarios, cuando no, eh, no solamente los bajos salarios, sino que además los empresarios, y ahí sí que hago esa reclamación a los empresarios, que son los responsables, que son los responsables, primeros y último de que las condiciones laborales eh, se garanticen en su puesto de trabajo, se garanticen en los puestos de trabajo. Pero también, como hemos visto, y a raíz de de hace eh, varios años, la denuncia de esos laborales y trabajo. Qué tristeza tenerte que venir, además no una inmigración cualquiera, no no en este caso no el contingente, el contingente que viene a la fresa no es cualquiera, he, puesto antes, he dicho antes del contingente que va a trabajar a Jaén, mayoritariamente masculino, ¿no? que yo sepa, el, vosotras las personas expertas, que yo sepa, al contingente que viene a recoger aceituna, jaén, tenga ¿no? para, para poder trabajar. ¿no? Se, se os se exige a vosotras ¿no? para volver nuevamente a, a, al hogar ¿no? y que no, y que, hombre, no, no, no descuidéis ese, ese santo hogar que, que, que tenéis que abandonar precisamente porque en vuestros lugares de origen eh, no, hay, no hay la posibilidad. ¿no? Estas acciones laborales, como digo, son propias son propias de otro siglo, son propias de otro siglo, que no debiéramos de permitirlo.